iglesia eh... Y este es un video de curiosidades. Nos encontramos en Manhattan, por la zona de Chelsea, Nueva York. Y nos encontramos esto. Yo ya había visto este tipo de conceptos. Esta es una iglesia eh, que la convirtieron en gimnasio. Eh, ya había escuchado, he visto que hay iglesias que las hacen departamentos. Y este es un gimnasio. La verdad está muy padre la iglesia. Pero me imagino que ya no estaba en uso. Alguien la profanó Y la hizo gimnasio Así es que los que No están de acuerdo con eso manifiéstense aquí Yo nada más doy el testimonio Yo nada más hago este video de curiosidades Que las iglesias las están usando para otra cosa Que no es para su cometido La verdad es que yo me considero imparcial En esos aspectos Pero pues me llamó la atención Esta iglesita que se convirtió en gimnasio Aceptos o los que están en contra. Adiós.